De esta mañana en el departamento de Rivadavia, donde una mujer fue víctima de la violencia por parte de su expareja. 20 años tenía esta joven que perdió la vida. Todos los detalles sobre eh, lo que estuvo trabajando este equipo periodístico de Noticiero 7. En realidad, la que termina muerta, vamos a corregir, es la cuñada de 20 años. El asesino la confunde con su ex mujer a la que ya había... ...amenazado en varias oportunidades, incluso este último fin de semana. Este hombre mató a puñaladas a su ex cuñada de 20 años y hirió a toda la familia. Entró a la vivienda de su ex pareja cuando todos dormían, atacó a la joven de 20 años... ...creyendo que era su expareja con quien tenía un hijo. A partir de allí, el triste desenlace y las heridas que provocó en varias de las personas que estaban en ese hogar. Bueno, lo que podemos decir además es que este departamento ha sido escenario de una situación tristísima y muy grave que ocurrió mientras la familia estaba durmiendo eh, el hecho ocurrió 50 días después del femicidio de una mujer de 68 años en el distrito de los campamentos en Rivadavia claro y los dos casos tienen puntos en común Sergio, lógico, ambos femicidas habían sido denunciados por violencia y previo a cometer los ataques amenazaron a las víctimas, la justicia ni la policía tomaron medidas preventivas a tiempo para evitar la tragedia recién lo decía uno de los familiares ...de este triste hecho allí en Rivadavia, hubo amenazas durante toda la semana... ...hasta allí había llegado esta persona para amenazar a su expareja... ...finalmente entró a la vivienda, quiso matar a su ex mujer... ...pero terminó quitándole la vida a la hermana de ella. Vamos a escuchar parte de los testimonios que obtuvimos en el lugar. Nosotros nos avisaron que estaban, llamando, estaban mirando por la ventana... Ahí nomás nos acercamos con mi hermana y ya Hugo Sosa había apuñalado a, a la madre de mi sobrina y a mi sobrina Priscila. A Priscila le ha dado un puntazo en el brazo y a, a la madre de mi sobrina le ha pegado una puñalada en el cuello. En el momento que mi sobrina grita, ya había apuñalado a Karen, que es la que falleció, había apuñalado él, al costado. Y empezó él. Eh, en ese momento por lo que nos dijo la vecina que es lo que ella fue la que alertó a la ambulancia y bueno y vieron que en la entrada de la escuela está los policías y eh, vio que mi sobrino, que es el novio de Karen, eh, iba correteándolo entonces la policía ahí nomás reaccionó y lo atraparon en la plaza y bueno de ahí se lo llevaron, mi sobrino vino y también tiene, está lastimado. Y, y bueno, ahí en ese momento se llevó la ambulancia a, a la madre de mi sobrina y a Priscila, que es mi sobrina. Lento sí, tenía eh, denuncia del 2018, por lo que contaba la era tía de, de, de Karen, que es la que ella convive más con la Melissa, que es la hermana. Eh, ...sí, el 2018... ...y el viernes había venido a amenazar... ...y el domingo también... ...y, y ha sido por error... ...porque le ha entrado al cuarto de Melisa... ...creyendo que era Melisa la que estaba durmiendo... Claro, ...y termina atacando a Karen... Ya, termina atacando a Karen... ...claro, Melisa no estaba... ...y creyendo que era la... ...Melisa y era mi sobrina la Karen... ...y bueno, desgraciadamente... Eh, ...le tocó a ella y... ...una chica tan joven, 20 años... Que ...tenía un futuro por delante... Y bueno, ¿ahora qué pasa? Vienen, los meten presos a, la, a las dos o tres horas, los sueltan. ¿Y quién devuelve la quién devuelve la, la vida de mis sobrinas? Nadie. Ella tenía un sueño por delante. ¿Y ahora quién? Peleando acá, llorando. Ayer sonriente, hoy lloramos por ella. voy a llegar a, a hacer esto errante. De venir a apuñalarlas y matar a mi sobrina y a la que venía a buscar a la ex-mujer y no, no no me entiendo, no no entiendo. No. Era violento, tenía denuncias. Sí, tenía denuncias, pero como viste no, no estaba viviendo allá acá ni nada, entonces no, no sabíamos, no sabía todo la magnitud que llegaba, nunca pensé que iba a llegar a esto. Más. Dicen que, que entró la, en la mañana buscando a melissa y por error termina matando a Karen. Exactamente, sí fue. Así dicen las vecinas, que yo, a mí me avisan mi, una vecina justamente que estaba pasando la en casa de mi hermano y, y viene a ver y sí, la, dice que la, la, mujer se había, la ex mujer se había escondido y ella fue y la apuñaló a mi sobrina y la Ay, terminó matando. La Hace un año que perdí a mi hermano. No, no no no tiene palabras